pues se casa Jeringo con una mujer que no tiene diente, no puede comer, hace la cama con una manzana, cierra la puerta con alfiler, eh, lo vamos a dedicar a la parte B del, del preludio de Consolación. ¿vale? Podéis iros a Utrera a ver ahí, el, no sé si es un santuario un monasterio de Consolación, y cuando volváis, pues os ponéis a practicar esto. ¿vale? Ya que estáis en Utrera, os compráis unos mostachones. Y, y cuidado con el coronavirus que está dando allí fuerte. Y nada, ahí vamos. Esta segunda parte, esta parte B, tiene solamente un trocito raro, que es el final, ¿vale? Pero en realidad es, es la parte quizá más sencilla de, de, todo, de todo el tema. Y como siempre, al final, las transiciones es lo que, lo que cuesta un poquillo de trabajo. Ya veréis que eh, lo he grabado, digámoslo, de demostración antes. Y veréis que, que hay un par de cositas raras que meto, ¿vale? Disculpa. Y sin más dilación, vamos al lío del Montepío. Habíamos acabado aquí, en el traste 2 de la segunda cuerda, y ahora vamos a hacer 0, 3, 2, 3, 0, ¿vale? 0, pull off, 3, 2, 3, 0, ¿vale? Habíamos acabado aquí, aquí acaba la parte 2, la parte A, perdón. Bueno, la parte A la acabamos aquí, en esta nota que estamos en el segundo traste de la segunda cuerda y ahora vamos a hacer en la tercera cuerda 0, pull off 3-2 pull off 3-0 volvemos a poner la nota primera cero y, y el segundo traste de la primera cuerda lo vuelvo a hacer y ahora me voy a ir a esta frase en la cual voy a utilizar la, la cuarta en el quinto traste la tercera en el segundo traste la quinta al aire ahí empiezo la quinta no, la primera y ahora en la segunda cuerda hago un hammer on, desde el traste 5 al 6 pulsando con el índice eh, doy la, la primera al aire otra vez Pull off, 2, 0 en la tercera cuerda, y repito. Y ahora, segunda al aire, tercera en el traste 2, y empieza el siguiente compás, en el cual me, me voy a ir al traste 1 de la tercera cuerda, y voy a hacer 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, tenemos Que yo le llamo pío, pío, pío, pío, pío y 1 0, estoy en la segunda cuerda, tercera en el segundo, lo repito, y ahora me voy a la, repito la primera, la segunda cuerda en el primer traste. acaba sino que ahora hago al aire con pues la cuarta cuerda repito esta frase que no está quedando muy clara Ahora la siguiente frase es 2-5, un jamerón, en la cuarta cuerda. Tercera al aire. Lo vuelvo a hacer. Y me voy a la siguiente frase, que es 0-4, en la cuarta cuerda. Pull-off 3-2-3, en la, en la tercera... ¿Vale? Entonces venía de aquí Y ahora sigo con esto de Hammeron pull off Voy a hacer 0.5 en la cuarta Pull off 2.0 en la tercera y de nuevo ahora una frasecita que ya conocemos que la hago dos veces y otra frasecita un principio que ya conocemos también esta parte que os acordáis que es lo primero primero del todo pero me quedo ahí y ahora hago pull off 1-0 en la segunda cuerda eh, segundo, traste tercera, tercera eh, cuerda, tercera al aire y ahora hago de manera que queda todo completo Hago es eh, pull off 5-4, perdón, 4-5-4, segunda, segundo traste, 0 y ahora slide del 2 al 4 y remato con la, con la cuarta al aire. Y ahora viene la frase más difícil de todo, el, de todo el, este, este, este, esta sección B que es en el traste sexto de la cuarta, traste quinto de la tercera tercera eh, primera al aire que es 6, 5, 0, a 01 en la segunda, tercera en, la, en el segundo traste, eh, segunda al aire y vuelvo a posar en la quinto traste de la tercera. sigo en el quinto traste de la cuarta 5, 0, 5, cuarta, primera al aire Amerón en la eh, del 0 al 2 en la tercera segunda al aire ya rematamos para, para llegar a la parte C haciendo esto 5, 0 es decir, 5 en el, en el quinto traste de la cuarta cuerda es decir, 5 quinto traste de la cuarta cuerda primera al aire y ahora on 0,4 en la tercera on 0,4 en la, en la primera y quinta al aire esta última parte, por tanto, repito y ya empezaría la siguiente, eh, la parte C, que es la más difícil, que empiezo otra vez con, con esta nota, pero nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Entonces voy a ver si me sale entero, lo voy a intentar.